Bueno, eh, con este furor por la selección, uh -huh. yo les pregunto, ¿qué sería lo más loco? Y en casa también se lo preguntamos. ¿Qué es lo más loco que se harían, por ejemplo? ¿Qué si me tuvieran... haría o qué sí. haría? ¿Qué haría o eh, te harías? Sí, si, ¿qué? Por, por ejemplo, para ganar quiere? mañana. Por ejemplo, sí, a cambio de ganarle a Australia. Un ritual. Claro, un ritual puede ser eh, o, por no. ejemplo, no sé. Una promesa. Una promesa, claro, lo que ustedes quieran. ¿Qué eh, sería? Algo de comer o beber, este, por ejemplo... Comer bueno. lo mismo. No sé, no sé. Bueno, rápido, ver, chicos, eh, se nos van los eh, minutos. Sí, <risa> sí, en es caminando hasta bueno, la. Bueno, cate... yo les voy a contar lo que hicieron <risa> unos que son muy fanáticos. A a son muy fanáticos. A a caminando a la catedral. Bueno, Paulito, te lo voy a anotar, aunque bueno. sea la. Corre, la correcto, de... acá, no está. Correr 5 kilómetros por día de acá al 31 de diciembre. Chicos, están tomando nota, ¿no? Porque Correr 5 kilómetros por día. A tener bueno, en cuenta, muy bien. bien. Buena muy bien. Bueno, yo por las dudas no digo nada. No, no. No, no, por las dudas. Miren. Vamos a mostrarle unos muy fanáticos, porque en una conversación entre WhatsApp, entre amigos, le dice eh, lo que se ha hecho, que es son unos tatuajes. ¿Qué se tatuó? Mm. No, amigo, ¿qué mate? ¿Estás drogado vos, papá? ¿Qué te hiciste, boludo? <risa> te Hay que esperar un poco. ¿Qué voy a esperar, amigo? Ya hace 34 años que vengo esperando, boludo, y no llega. Todos dicen, si gano me lo hago, si gano me lo hago. Es lo mismo, boludo, le pide... Ah, si consigo trabajo voy a luchar Caminando, ¿por qué no vas a luchar dominando? Primero, y después te fijas que te llega el laburo, boludo, todos en la misma. Si gano me lo hago, si gano me lo hago. ¿Y qué estás sacrificando? Nada, boludo, van a la fija a hacerse algo cuando ya lo ganaste. Nada, boludo, esto es para valiente, boludo, esto es para valiente. El <risa> Que no, que se baje antes. Ya te re subido, Pepe. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Mirá, mirá. ¿Qué está hecho todo esto. ¿Y abajo qué tiene? No, Dice perro, jodeme que está en la pierna de la firma del 10. Coñato, tarrelo, está loco, coñato, está La firma de Diego está bien, claro. A ver, a ver qué le responde. Yo también me haría la firma. En la sur, la papá. En la que está el más grande de todos. El que no nos va a dejar morir. El que aunque nos pese, el que aunque nos pese, se tuvo que ir para ganarla, amigo. Esta la vamos a ganar. Esta la vamos Uy, a ganar. Este sí Esta la vamos a ganar, fe. porque no está el más grande de todos. La ¿Eh? allá arriba. La allá arriba todavía le seguimos necesitando y pidiendo ayuda. ¡Muchachos! Ay, <risa> ¡Elusionada! ¡Ay, <arriba, risa> Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.